Ya, LIMS, desde la foraptoria Este es el final de un nuevo inicio Ayúdame Señor si en verdad estás ahí Ayúdame Señor si en verdad estás ahí Ayúdame Señor ya me tengo que ir Creo que no puedo seguir, y ya no quiero estar aquí. Ayúdame, Señor, si en verdad te estás aquí. Ayúdame, Señor, ya me tengo que ir. Y es que creo que no puedo seguir, y ya no quiero estar aquí. Mil veces se lo dije y nunca hubo respuesta. Mis ojos sueltan lágrimas, mi orgullo solo acepta Disfruto del infierno y su buena mierda Mientras el cielo solo me cerraba las puertas Decidí abrir otro paraíso con drogas y alcohol volaba Que en la luna mi cuerpo no aguantaba Que el sol las anfetas ya no pegan, volví a sentir dolor Y el peor éxtasis que pude probar fue el del amor No soy un gato pero que a veces ando en los techos Las drogas de mi cuerpo no las son. Soporta mi pecho, mi corazón no la terminé que en emergencias no es un perjuicio, es mi juicio y esta es mi sentencia. Vida o muerte, dos opciones para el muerto vivo, pero gel está en medio de los dos caminos. No sé cómo distingo, ni sé cómo es que respiro, tengo varios sueños y para no soñar los aspiro. Despierto, hebrio, hidrogado con un par de ladrillos, esos no eran míos, eran de un compa que se sentía el padrino. Mi lengua adormecida, ya no sé ni lo que digo. Tome 21 pastillas para soñar contigo no me devolviste donde me encontraste En el mismo pantano con licor donde prometiste un alma para este cuerpo que desnudaste con ojeras y labios secos los cuales tú besaste te pregunté por qué y dijiste que eso fue antes donde prefería tener sexo contigo que con los calmantes te amo y te odio por todo lo que enseñaste que amores y amistades tienen lengua de farsantes recuerdo la tienda de drogas dentro de un baño que extraño ser extraño pero también te extraño hoy pido perdón a los que les hice daño ese no era yo hoy soy yo de esto, es un reencuentro con mi yo desde tres años Este es mi baúl de los recuerdos donde me encerré yo mismo Recuérdenme con odio, no con cariño Y como dice el dicho Perdono pero no olvido yeah. Ayúdame Señor, si en verdad estás ahí Ayúdame Señor, ya me tengo que ir Y es que creo que no puedo seguir Ya no quiero estar aquí